No solo, también lo dice la directiva, pensamos en que hay que facilitar la participación de la gente y hay que escuchar eh, lo que dicen los vecinos y las vecinas, eh, sobre todo porque son medidas que se van a tomar y que les afectan a ellos y a ellas en primera persona. Por eso queremos que se ponga, que se calendarice todas las acciones que se van a ejecutar para causar el menor trastorno posible, pero para que se hagan. O sea, hay que hacerlas.